El tiempo, como viene, se va. Y si me hace perderlo, pierdo mucho más. Aunque no lo veas, tarde mucho en llegar. Fui enfocado en odiar.